Una vez conectada nuestra tarjeta de memoria a nuestra computadora, nos aparece este cuadro de diálogo donde nosotros tenemos la oportunidad de seleccionar las fotografías que queremos importar a nuestra computadora y así también obviar la que no nos interesa. Aquí podemos tener una previsualización un poquito más grande para ver con más detalle nuestras fotografías o también podemos reducir un poco más las miniaturas de su tamaño. Bien, podemos verla una por una o podemos verla también en, en grupos como si fuera tipo grid aquí no indica la cámara o lector como le dije en el video anterior que es mejor que usted saque su memoria y la ponga en un lector y aquí no dice dónde esas fotos que están aquí se van a copiar no normalmente se copian en la carpeta picture que se encuentra en nuestro sistema operativo pero eso se puede cambiar usted puede ubicar otro destino siempre de forma automática le va a aparecer esta ventana a la hora de conectar una tarjeta una memoria pero siempre que usted conecta una tarjeta a su computadora eh, normalmente usted no va a querer siempre digamos eh, importar un lote de fotografía entonces para que esa ventana que vimos hoy, no hace mucho no nos aparezca cada vez que nosotros conectemos una memoria sino que cuando yo le dé aquí entonces yo decida importar mis, foto, mis fotografías notese que es la misma ventana de importación entonces para que no me aparezca de forma automática lo que tenemos que hacer es lo siguiente número 1 le damos a editar número 2 le damos a preferencia y número 3 le quitamos el check a esta opción que dice mostrar cuadro de diálogo de importación cuando se detecta una tarjeta de memoria con este simple proceso ya la persona ve que usted conecte una tarjeta de memoria entonces no le va a aparecer el cuadro de importación.